La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó tres meses de prisión preventiva contra José María, acusado de asesinar a su pareja sentimental en hecho ocurrido en el sector Los Figueroa, de esa ciudad de San Francisco de Macorís. Claro. Que se haga justicia, pues, esa muerte no quería decir así, que es un No, no, no, por favor, por favor, ayúdenme, no me sola. Eh, bueno, se le dieron tres meses de medida de coerción. Eh, mientras tanto, porque tú sabes que ahora hay que instruir el caso. Ahora, inmediatamente a los tres meses, tú sabes que se hacen eh, ciertas revisiones. Y vamos a preparar el expediente, vamos a preparar la acusación con el Ministerio Público. Porque el Ministerio de la Mujer exige justicia. Exige justicia para que estos casos no queden impunes.